Ok. Uh, hoy día voy a hablar de eh, algo que siempre he querido hablar, um, o sea, que he estado hablando un poco uh, durante los últimos 15 años y um, el otro día vi un montón de videos, o sea, el otro día encontré un montón de canales de YouTube donde hablaban uh, que trataban de la intersección de Latinoamérica y, y Corea y, y encontré algunos videos que hablan de racismo en Corea y yo dije Oh, racismo en los coreanos. Oh, este es mi tópico, este es mi tópico. Ok, uh, así que... de cuá, de cuá, a mande. El racismo de los coreanos. Um, uh, estoy preparando varios artículos en coreano sobre el racismo de los coreanos, pero uh, creo que esto lo puse como una práctica, ¿no? Uh, porque necesito, necesito un poco, ordenar un poco los, los, las ideas y, y todo eso. Y organizarlo, así que, um, pero antes de empezar, antes de empezar, uh, no va a faltar el pendejo coreano que venía a decir, ay, no, no critiques, etcétera, etcétera, así que unas palabras a esos pendejos. ¿Eh? Uh, ¿Qué dicen los pendejos coreanos? Diciendo que los coreanos son racistas, dicen, ah, pero los extranjeros no entienden Corea, la lucha que tuvimos contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No no, ¿dega, ¿Eh? ¿Veguine? ¿Ainche? Ah, <coughs> uh, qué más dicen. Uh, dicen, um, Corea es un caso especial porque el nacionalismo existió desde desde, desde 2000 años antes de que <coughs> de que surgiera el nacionalismo en, en en Europa, porque Corea, Japón y China, todos tuvimos nacionalismo por, por la historia, etc. Es yeah, it's, it's be ser una flor especial, ¿no? ¿Qué más dicen? Um, dicen, ah, pero ¿por qué critiques el racismo en Corea? Porque en todos los demás países también hay racismo. Mira, en Estados Unidos hay racismo. Mira, en, en, en países de América, hay racismo. En Argentina hay racismo. En Chile hay racismo. En... En, en Perú hay racismo Sí, hay racismo en otros países Pero es una excusa para no, para para, ma, para mantener un sistema una, Instituciones que, que promueven y perpetúan el racismo Esa es una falacia lógica de Decir, ah mira, todos están todos están llenos a la chucha Así que yo también voy a, voy a cagarme en, en este tópico Así que, ajá uh -huh. Con eso creo que damos una... Un tratamiento básico a los uh, pendejos coreanos que dicen que los coreanos son racistas. Así que, eh, bueno, la primera respuesta es sí, los coreanos son racistas. Uh, y una calificación de eso es que el asunto es complicado, como todo fenómeno social. Um, a ver, voy a... Como todo fenómeno social es un poco complicado. A ver, uh, voy a estar saltándome de tópico a tópico porque... Todavía lo tengo muy organizado y es un tema muy amplio A ver, empecemos con algo básico Que es uh, la cosmovisión de un Y voy a empezar con el caso de los coreanos viviendo en Estados Unidos Que es un poco más especial que los coreanos en Corea Pero hay mucho intercambio Mucho eh, in flujo entre, entre los coreanos en Estados Unidos y el coreano en Corea Así que vamos a empezar con eso okay. eh, Empecemos con la terminología con la terminología a ver, entonces um, en Estados Unidos cuando la gente pregunta eh, uh, sobre otros la gente pregunta ¿esa persona es 한국 사람? ¿Hangok yo por ejemplo la gente está hablando, qué sé yo, de la iglesia están hablando de lo que pasó el pasado y, y, y uno dice Ah, y yo, mire, me, me, me hice un amigo muy, un amigo nuevo y el amigo que hace yo, ambos nos gusta pintar, pintar, pintar, nos gusta dibujar y tenemos un hobby común y no sé me digo. La primera pregunta que el coreano le va a hacer es, ese compadre es coreano? Hanguk así que está eso. Y afuera del Hanguk está el uh, pero nótese que hay una categoría separada en Estados Unidos para los que no son Wegugen, o sea, para hay una categoría especial: Biguxaram, hay una categoría para Beguxaram y Biguxaram. Um, la razón por la que es, eh, ¿A quiénes se le aplica esta, esta categoría? Nighu Solamente a los blan blancos. Solamente a los blancos se le dice Nighu Saram. Todos los demás, latinos, negros, asiáticos, que no son coreanos, son Beguyen, extranjeros. Y estos son los americanos. Entonces incluso a un nivel del idioma... Uh, hay una separación, una separación inconsciente entre, <coughs> entre, um, bueno, esto es un caso, es un caso, es un tópico más complicado, pero um, porque los coreanos inconscientemente están pensando que Estados Unidos le pertenece a los blancos y todos los demás, incluyendo los coreanos, son como, ¿cómo se dice Son <coughs> sunnim y esta idea de que son sunnim aparece en uh, en, en, la en la narrativa especialmente los, los coreanos más uh, uh, más establecidos dicen ah, pero nosotros somos sunnim aquí, so ¿cómo se es eso? invitados aquí en este país esta tierra de pertenencia a los blancos así que tenemos que tener cuidado no ser muy groseros sí pero <coughs> ...lo problemático es que este concepto de que estas personas son los dueños... ...no incluye a los demás grupos raciales en Estados Unidos. Entonces, esta es una, una de las manifestaciones um, uh, del racismo. Uh, hay varios factores que contribuyen um, como de catalización para este fenómeno de racismo en Corea. Uh, hay algunos. A ver... Um, Eh, un, un, un, un aspecto que fomenta esto es que los coreanos um, eh, la sociedad coreana ha habido muy poco avance en, en la mentalidad en reconocer grupos de minorías y de respetar grupos de minorías y es, esto no se, no se no ocurre solamente en lo que es la raza, sino que ocurre con el género, con la orientación sexual, con la edad, con, uh, ¿qué más? con todo tipo de habilidad, uh, con todo tipo de categorías, donde la gente piensa, y recientemente, af afortunadamente, ha habido una crítica, uh, una crítica de los grupos feministas, Uh, pero la, la mayoría todavía ni, ni le importa esto, es que la sociedad entera está estructurada en torno a la mayor eh, conveniencia para el grupo de mayoría y la gente ni se pone a pensar sobre la, lo que la, la minoría uh, sobre las uh, inconveniencias o el, uh, el, la discriminación o la falta de oportunidades que la minoría eh, sufre en Corea, en la sociedad en Corea. Eh, por ejemplo, en las deshabilidades. Uh, no he visto ningún coreano, excepto activistas, excepto activistas, no he visto ningún coreano que piensa sobre la gente con deshabilidad. Uh, en, en un contexto de, bueno, ellos you know, todos merecemos una oportunidad de vivir, una vida digna la, uh, cuando la gente habla de la gente con deshabilidad uh, la gente habla de los costos de que lo que este esta, esta gente, grupo de gente le cuesta a la a la sociedad porque hay que hacer las acomodaciones porque bla bla bla por ejemplo el otro día está leyendo una historia de una persona que tenía esa de caminar que no podía caminar y por por, la, por las leyes en corea tenían que ir tenía que ir siempre al primer piso de la escuela porque en el segundo tercer piso no sé cómo funciona o sea, no, eh, no sé los detalles, pero el segundo, piso no, no podía ir. Especialmente porque no tenía, no tenía elevador. Entonces, um, esta persona fue a la escuela, no fue a una escuela normal, no fue a una escuela especial para gente deshabilitada. Fue a una escuela normal y estuvo en el primer piso. Después cuando el, la clase subió, eh, se graduó el primer año y se graduó el segundo año, la tradición dice que el segundo año sube al segundo piso. Pero como esta persona que es parte de la clase está, está, tiene esa habilidad es con, parece que es la única persona que tiene esa habilidad en esa escuela y uh, no, puede, no puede ir al segundo piso uh, ella dijo uh, no, no los, los compañeros están empezando a, a, a quejarse diciendo, hoy nosotros por la culpa de ella no vamos a poder ir al segundo piso porque ella, ella no le funcionan las piernas y esa es la mirada que tenían los compañeros de la escuela, sus amigos, amigos, uh, sobre la gente con deshabilidad. Eso es lo que ocurre aquí. Bueno, lo que ocurre aquí no es importante, pero hay una, una falta muy grave de, la, de del reconocimiento de lo que significa ser una minoría. Y, uh, incluso hay muchos refranes en coreano que reafirman esta, esta creencia, uh, que si un sistema es bueno para la mayoría la minoría tiene que aguantarse nomás entonces esa mentalidad es una, es una base que fomenta el racismo y que uh, el racismo otro aspecto es que uh, es, esto es común con todos los países pero en Corea uh, lo he hablado en otro video, pero en Corea no hay mucho interés en otros países o comunidades o tradiciones en Corea solamente se reconoce O sea, claro que siempre hay excepciones Y siempre hay gente cosmopolitana Y todo eso, pero eh, el, el promedio de la sociedad coreana Reconoce Solamente eh, Cuatro países, creo Está Corea ah. Corea uh, Corea del Norte Japón China y Estados Unidos y esos son los únicos países si uno le dice a un coreano en la calle oye, ¿qué países conoce usted? La generalmente va a decirle estos cuatro más unos tres que de repente conoció porque de repente escuchó las noticias o algo o dice, ah bueno Rusia porque en Rusia estuvo las olimpiadas ah... Alemania porque ahí hicieron la, la Copa Mundial de Fútbol, etc. Pero... Eh, pa, países que la, gente conoce, que la gente conoce con partido... No va a estar más allá de estas cuatro. Um, porque en Corea no hay, eh, no hay interés. O sea, la gente, eh, la gente en Corea tiene muchas otras preocupaciones... Como la economía. Como... Um, eh, la economía... Eh, Cómo voy a hacer más dinero... Uh, ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar la renta? Etcétera, etcétera. Y hay una muy fuerte influencia de Estados Unidos. Um, esto no es tan diferente como otros países. O sea, muchos países solamente se reconoce a un par de países a, alrededor de uno. Y quizás uno o dos países que tengan una influencia muy fuerte en ese país. Um, en el caso de Corea ese es Estados Unidos. Uh, eh, Y este fenómeno le afecta principalmente a África, porque dependiendo de qué tanta influencia económica y cultural ese eh, país tiene, um, eh, afecta la, el reconocimiento de ese país en África: Senegal, Nigeria, África Central, Namibia, etcétera Nadie, o sea. Gente de México, ¿cuántos países, ¿cuántos países en África conocen? No sé, ¿dos? ¿Tres? Los países que son buenos para el fútbol, me imagino. Entonces, este fenómeno que ocurre en África, para Corea, es como si todo el mundo fuera África. O sea, aquí está Estados Unidos, aquí está África, aquí está África, aquí hay una África más grande, aquí abajo hay una África, más África aquí hay un montón de África, a ver, vayamos por acá, África, Europa se reconoce como continente, <risa> sí. pero países individuales, ah, no sé, Inglaterra y Alemania y Francia, sí, quizás, pero de los países no. Um, <coughs> Uh, entonces es como la, en, en, en, la, en, la, en, la, en la cosmovisión del coreano hay una africanización de todo el mundo todo el mundo no tengo interés el, excepto de estos cuatro, no tengo interés no me importa y um, el nivel de conocimiento e interés que yo tengo sobre esos es otros lugares en el mundo es parecido a lo que en los demás países en los lugares regulares del mundo saben sobre eh, este... Sobre, sobre países lugares en África O sea, por ejemplo En Latinoamérica es parecido Pero la gente conoce China y Japón uh, Por lo menos um, Aunque China no tenga Bueno, China, hmm, Japón Pero Japón no tiene tanta influencia económica En los países uh, en, en Latinoamérica, China sí un poco más Pero Japón hmm, Quizá Ah uh, <coughs> uh, bueno, en todo caso, um, y eh, en es, entre estos cuatro países que están acá, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, sí cuatro países, Estados Unidos tiene una posición especial. Uh, Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte culturalmente, económicamente uh, sobre Corea y um, entonces ha impactado el idioma, el inglés el inglés no ha impactado el idioma en Corea por Inglaterra sino fue por Estados Unidos porque impactó uh, el idioma hay uh, muchos uh, idiomas, hay una fiebre para aprender el inglés el aprender el inglés con acento de blanco tiene un estatus de símbolo social en Corea uh, eh, mucha gente quiere irse a Estados Unidos o quiere ir a, quiere tener un, un diploma de una universidad en Estados Unidos, uh, ¿qué más? cosas así y se consume mucho eh, la cultura popular de Estados Unidos, eh, las películas, eh, el, la música, etcétera y como resultado de esto mucho del racismo de Estados Unidos, uh, mucho del racismo institucional, cultural, uh, de prácticas de Estados Unidos se transmite a, a Corea. Un ejemplo de, no de racismo, pero un ejemplo de qué tan qué tan prevalente es este... ¿Cómo, cómo diríamos esto? Eh, es como la... No sé. Un, un, un ejemplo de cómo este... achicar uh, esto un poco. Un ejemplo de cómo este efecto está impactando eh, Corea eh, puede ser por ejemplo el caso de españa españa españa está aquí no uh, al sur de francia o sea al sur su, suroeste um, en coreano españa se dice spain bueno eh, es inglés pero se dice spain um, el idioma de españa se dice spaino ok <coughs> Um, y la gente sabe que aquí en, en, en Latinoamérica se habla o el portugués o el español pero como que se habla un poco, la gente sabe que hay una, un poco de colonización y que por eso se habla el idioma, etc aunque hay gente que no entiende nada eh, algunos preguntan, hablan inglés ahí? pero la gente sabe pero lo interesante es como la gente como casi nadie dice español estos días, ¿qué dicen los coreanos? Dicen Spanish, ¿Qué es esto? Spanish es castellano, o sea, la palabra español, pero en inglés. O sea, los coreanos le falta tanto el interés por España o Latinoamérica que solamente han retenido lo que en, el, en, los ámbitos, en los ámbitos culturales en inglés, o sea, en Estados Unidos, hablan sobre España o Latinoamérica. Entonces, um, yo pensé que esto ocurría solamente en, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay otro, otra dinámica más, más complicada, pero resulta que... Posiblemente, es, probablemente es una mezcla de dos, una cosa es que los coreanos en Estados Unidos uh, tienen un, un constante intercambio cultural y lingüístico con los coreanos en Corea uh, hay noticias, siente que viaja todo el tiempo y todo eso entonces yo pensé, quizás eso ha afectado a los coreanos en Corea, pero incluso uh, en Corea, sin, sin tener, eh, sin tener um, contacto con los coreanos en Estados Unidos por sí mismo están, están empezando a decir Spanish. ¿Por qué? Porque han visto películas uh, de Estados Unidos donde, donde es Spanish, Spanish, Spanish, etc. Han visto... Han uh, creo que son otras películas. Han, han hablando con otros coreanos que fueron a Estados Unidos y dicen, ah, yo conozco el mundo, etc. Ah, en el sur de Corea hay unos Spanish. Y sí, parece que son... Es, se llama México, pero son la gente... La, <risa> okay. ...supuestamente, el país es México, pero la gente es Spanish-y, uh, etcétera, etcétera. Eso es un reflejo de, de la, del, del impacto que tiene la perspectiva de Estados Unidos en, en Corea. Um, entonces, con eso mismo viene el racismo de Estados Unidos a Corea. Uh, eh, todo el perjuicio, perjuicio que tiene sobre los negros, los latinos en Estados Unidos el racismo uh, ha habido un, un gran debate social ¿no? en, los, en los 60 y antes um, y a, a, a, como resultado de, de ese proceso histórico uh, hoy en Estados Unidos excepto el señor, nuestro señor querido, nuestro querido señor Trump um, la mayoría de gente sabe que no está bien eh, ser racista la gente sabe um, pero en Corea no saben. <ríe> um, en Corea la gente está como caminando en una calle llena de. ¿Angelo de, Moravo de, uh, de smoke. Um, y apenas ven algo y dicen: Ah, esto será racismo. ¿O qué es esto? Aquí veo una gente negra. Ok, entonces todos estos mensajes sutiles. O sea, ahora en la cultura, en Estados Unidos, en la cultura popular. El racismo no está completamente, pero el racismo um, explícito está, uh, ya, ya está out, pero el racismo está todavía implícitamente en la cultura, por ejemplo, la típica situación que los actores negros siempre se están muriendo en la, en, la, en la película, o sea, en la película hay están los personajes protagonistas que son siempre blancos y hay unos sidekicks que son negros y ellos siempre se mueren. Y los, y los blancos sobreviven Eso, esto ha sido tanto, tan cliché que las películas han tratado de eh, de quebrar este cliché uh, um, conscientemente pero las, los coreanos lo ven, ven o sea, no se fijan pero ven, ven, ven 100 películas y, sean, y en, el, en el cerebro procesan, vi 100 películas 95 el protagonista era blanco y, y en 80 había alguien que era negro pero siempre se muere entonces ¿Qué mensaje reciben los coreanos? Bueno, el mensaje que reciben es que Estados Unidos es un país donde los maestros son los blancos Y todas las demás razas son esclavos, no sé Pero um, eh, hay una distorsión de, de, del efecto Entonces cuando estos coreanos que reciben este mensaje uh, uh, que, han, que han crecido con este mensaje Vienen a Estados Unidos uh, Es un desastre Es un desastre Uh, porque no tienen el lenguaje para hablar del sistema o del fenómeno social que es el racismo, no saben cómo llamar, no saben qué es respetuoso y qué, no, y qué es ofensivo de llamar a la, a la comunidad, uh, porque hay mucho, muchos términos que se usan, ¿no? está el, el N-Word, está el negro, like black or negro, uh, African American, uh, en, la comunidad en la comunidad negra, en la comunidad latina está el... Um, Está el mexicano y el latino Y Spanish <risa> Solamente en Corea Spanish ah, Creo que hay unos blancos ignorantes que no saben que Spanish no es una raza Pero... <risa> Desafortunadamente, la mayoría de la comunidad coreana Junto a un par de, de rednecks por ahí en, en el medio de Estados Unidos Piensan que Spanishy es una raza. <risa> uh, Spanishy es una raza. Oh my God. Um, <coughs> Entonces está el latino mexicano, Spanishy. Este es el, el típico malentendido que tiene el coreano que viene recién a Estados Unidos. Se encuentra con, un, con una persona que es medio morena y piensa, esta persona es quizá Spanishy. Y trata de ser uh, Y trata de ser más sofisticado Y dice, oh hola, eres mexicano Y resulta que el compadre es de Honduras <ríe> Y dice, hey No me insultes, yo no soy de México Porque la mayoría de los países centroamericanos Se llevan bien con México, ¿no? Hay, hubo guerras, México es súper grande Entonces uh, uh, te, no, no. <ríe> Hay mucho, hay un, una dinámica muy complicada Ahí con la inmigración Para ver venir a Estados Unidos con los coyotes Tienen que venirse, que venirse eh, ...pasar por México... ...y en México hay discriminación... Okay. Entonces, ...el hondureño dice... Ay, ...no insulte yo no soy mexicano... ...entonces... ...el coreano... ...de esa experiencia... ...no aprende que hay varios países... ...en Centroamérica... Um, ...y que no quieren ser... ...no quieren ser... Um, ...agrupados con el mexicano... ...sino que lo que entienden es... ...ah... ...los mexicanos no les gusta que le digan mexicano... Eso es lo que entienden los coreanos. That dumb, that dumb, like seriously. Entonces, um, entonces yo, yo oigo esto todos los días de los coreanos. Oye, no le digas a ellos a los Spanish, no le digas, no le digas a mexicanos, no les gusta. Porque México tiene una posición especial en esta en esta cosmovisión del coreano porque en Estados Unidos habla mucho de México, hay mucho intercambio cultural, hay mucho odio <ríe> por, el, por la inmigración, mucho prejuicio por la inmigración y es una, com una comunidad eh, la comunidad de, de mayor eh, como diríamos eh, de mayor presencia en Estados Unidos. Entonces, la gente conoce México y, no, y parece que nunca se le pasa por la mente que hay otros países más en Centroamérica. <ríe> entonces, la lección. Entonces, <ríe> llega un coreano nuevo de Corea. Y, y llega el coreano nuevo. Y otro coreano que tuvo más experiencia entonces dice, oye, oye, oye. Oye, cuando te encuentres con los Spanish, con las personas Spanish, no le digas mexicanos. Porque no les gusta. Esa es la lección <ríe> que los coreanos se llevan. Ok, am um, ese es eh, otro asunto. Uh, pasemos un poco a la economía. Corea eh, es... Uh, ...económicamente ha prosperado ¿no? mucho por el tiempo muy, uh, durante los últimos uh, 50 años. Pero también la polarización de los uh, pobres y los ricos... ...ha estado acelerándose uh, durante los últimos... Está en el 95 por ahí O el 97, la crisis asiática uh, Donde hay Hay algunas estadísticas que, que, que muestran Que entre El 10 Y el 30% De los jóvenes coreanos um, No pueden encontrar trabajo O no pudieron encontrar trabajo O, o buscaron trabajo por unos 5 años Y no encontraron nada Y dijeron ah, yo me, I give up ...o encontrar un ALBA... ...un ALBA... Eh, eh, ...uno puede ganar un poco de dinero con ALBA... ...pero no es no es suficiente... ...entonces... Eh, <coughs> Entonces ...ha habido una, un crecimiento económico... ...y ha ocurrido lo que ocurre en cualquier región... ...donde hay países pobres... ...y países uh, más, con más desarrollo económico... ...que es... ...hay inmigración a Corea... ¿no? ...está Filipinas... ...China... Oh, gosh. Um, no tengo idea cómo es Filipinas, algo así, ¿no? Unas islas aquí: Vietnam, uh, ¿qué país es este? Tailandia, Laos, eh, Malasia, Indonesia, eh, etc. Entonces, de todos estos países vienen la, los, los, los migrantes uh, y hay un, y un proceso bilateral, o sea, bilateral, un proceso, um, hay múltiples uh, facetas en este intercambio. O sea, las compañías, las grandes conglomeraciones coreanas están creciendo, y hay un proceso, un proceso en que Corea actúa como un foco capitalista regional en el centro, y poco a poco se pone a explotar uh, las comunidades en los países adyacentes o cercanos de manera similar a que Estados Unidos tiene sweatshops en México y cosas así. Um, entonces muchas de las corporaciones se empiezan a dar cuenta que lo, la mayoría de los trabajadores coreanos ya están bien educados y requieren y hay una más alta expectativa del, del, del pago, uh, del salario. Así que se dedican a mover las fábricas a otros países donde hay menos, menos, uh, donde el salario es más bajo. Se van a Vietnam, se ponen a poner fábricas ahí, se ponen a Tailandia, Indonesia, etcétera. Y uh, a través de este intercambio, la gente aquí se da cuenta que hay más oportunidades económicas comparativamente, comparado con otros, con lugares como Vietnam o Indonesia. Y, se, y algunos tratan, algunos, especialmente que están en, en que no han encontrado ¿no? Una, una oportunidad económica en su país, tratan de buscarlo en Corea. Se van a Corea, se van a... No sé si se irán a Japón. Japón es mucho más cerrado de, en, con respecto a la inmigración y la economía está medio estancada. Yo creo que un montón se va a China también. Uh, Estados Unidos si es que pueden, Europa, ¿no? ¿Qué otros países son? Australia... Uh, en el 2005, uh, el 1% de la, de la población en Corea era de origen extranjera. Uh, y una gran mayoría probablemente eran trabajadores. La mayoría hombres uh, que se venían a buscar trabajo. Um, ahora, 2016... 10 años después... Creo que 2%... Y hay una, una una variedad en lo que compone esto. Los trabajadores, uh, los casados, uh, la mayoría de mujeres aquí. Uh, <ríe> el ejército estadounidense. ¿Cuántos hay? ¿50.000? Algo así uh, y otros. Um, entonces en Corea ha habido una radicalización a la derecha, similar en cualquier otro país que ha tenido una confrontación, una experiencia con la inmigración uh, como resultado de su cre propio crecimiento económico. Um, y la, uh, la percepción en general a esos trabajadores es exactamente lo que nuestro, nuestro querido líder uh, Trump Piensa de los mexicanos o de los inmigrantes mexicanos. Uh, están diciendo la derecha, la derecha, que es la mayoría en Corea. diciendo que ah, se le quitan el trabajo a los coreanos. En coreano ya hay desempleo y estos, eh, esta gente lo hace, lo hace peor. ¿Qué más dicen? Uh, algunos son, algunos han, han, han quebrado la ley de inmigración, son ilegales. Uh, ¿Qué más dicen? Uh, la mayoría son hombres y los hombres están... Nos van a violar a las mujeres O nos, se van a casar las mujeres y nos van a quitar la mujer a nosotros Como si los coreanos fueran... Los hombres coreanos fueran tan buenos con las mujeres, ¿no? Uh, sarcasmo um, ¿Qué más dicen? Uh, creo que hay una retórica importada de Estados Unidos Que el Islam es una amenaza a la cultura coreana o algo así Pero esa es una minoría muy pequeña así que um, ese es el otro fenómeno y um, esta experiencia constituye una gran parte de la experiencia que los coreanos tienen con las otras razas um, <coughs> uh, y, y, y, y, y consigue una una, una, una um, experiencia negativa ha habido esfuerzos, uh, como dije, siempre hay una, un, un. There's a spectrum, hay, hay todo tipo de gente. Hay gente que son más abierta de mente, hay gente que son más cerrada de mente, y hay más gente que son más cerradas de la mente. Um, <coughs> ha habido intentos de. de uh, trabajar en este proceso para que sea más positivo. Para, por ejemplo. Uh, me acuerdo que vi un una episodio especial del... Creo que el KBS, un canal televisivo en Corea Sobre las casadas, o sea, gente uh, Gente, mujeres que se han venido... Mujeres que se casaron con un hombre coreano por, A través de una agencia y se vinieron a Corea Esa es la situación típica ya, De todo el mundo Espec eh, Principalmente los países pobres Um, entonces la la, eh, el, la la opinión pública sobre esta casada no era tan positivo, Aunque no era tan negativo tampoco porque, porque eh, no quebraba la jerarquía existente uh, del género Donde el hombre está en una posición dominante y la mujer es, está está siendo importada, pero uh, en el KBS hicieron una, una cobertura para tratar de mejorar la imagen de las mujeres casadas, entonces uh, se dedicaron a mostrar cómo la mujer casada hablaba el coreano bien, uh, y etcétera, etcétera, uh, ah, creo que la imagen negativa es que se vienen por el dinero y cosas así, entonces pero incluso ese tipo de coberturas no, son, no le dan agencia uh, a, los, a los inmigrantes sino que siempre tratan de eh, representarlos en una luz positiva. Pero es casi como si fuera un objeto. Es, como, es, es un tratamiento muy pasivo uh, de los participantes. Y desafortunadamente Corea está en una etapa donde el racismo es tan eh, problemático que incluso esto uh, presentar a, a, a, a los extranjeros uh, sin agencia, sin en esta luz se considera como un avance como algo mejor que lo que era antes uh, ese es el otro aspecto uh, del, de la experiencia de los coreanos con la raza uh, otro aspecto uh, uh, del racismo uh, ah, se me olvidó ya lo estaba hablando y, y me acordé y no me acuerdo ahora ah uh, es, uh, lo mismo que ocurre en Estados Unidos y lo otro que ocurre es la exotificación. ¿Ah? Um, ¿Ha visto usted videos en YouTube donde los, los coreanos en la calle le preguntan qué piensa usted de los latinos? ¿Qué piensa usted de.? Por de los latinos. No sé si África. África en chincha out of Andrewing Latino. O sea, uh, ¿qué piensa usted de los latinos? Dicen, ah, son exóticas y valen bien y, y tienen el cuerpo sexy, etcétera uh, eso viene a Estados Unidos, <ríe> es importado a Estados Unidos uh, y hay muchos estudios en, en Estados Unidos sobre cómo esta exotificación ocurre uh, y, y ya y, y, y está ocurriendo. Um, otro problema es que hay gente, por supuesto, porque con, hay todo tipo de gente. Hay gente que son que son nice, hay gente que no son nice, que están enojados, que no están enojados. Um, pero incluso gente en Corea que tiene la mente abierta y uh, y quiere tratar bien a, a gente que no son coreana no le he visto la, la, no le he visto a la gente um, uh, se, me está, se me está ubicando el vocabulario. No le veo el interés en apoyar un, uh, un cambio sistemático que mejore la vida, las condiciones para los, para los que no son coreanos en Corea, um, sino que siempre dicen, ah, nada, de gachaja que es y eso es todo. Y bueno, eso está bien, pero uh, a menos que, que, ese, que esa persona coreana se case con el otro y haga una, incluso aunque se case. Um, a menos que se case um, la, la, la persona que no es coreana va, va a tener una vida en Corea uh, rodeada de discriminación de, in, de cosas incómodas de expectativas de exotización uh, y todo eso uh, y, y la mayoría de esa experiencia va a ser con gente que no son que no son, no son nice y um, eso hay que cambiarlo uh, y no sé por qué pero no se, no se dedica a pensar que eso hay que cambiar si, si le gusta si hay un típico típico escenario es uh, gente joven um, estudiante universitario coreano y tiene una mente abierta y dice ah mire me gusta uh, I like to hang out uh, con los con mis amigos de indonesia mire yo soy un, un hombre cosmopolita del, del, de, la, de la edad moderna y yo no discrimino que está muy bien, pero cuando uh, estaba más gente así que esté que esté um, presionando a los políticos para que hayan uh, más protecciones institucionales a las minorías y como dije antes no hay mucho uh, hay, hay muy poca uh, um, concientización sobre la ansiedad de proteger minorías a través de mecanismos institucionales. El Departamento de Labor está protegiendo a los que no son coreanos. El, eh, hay violaciones de derechos humanos. Hay, um, hay, mis, hay um, representaciones uh, uh, ofensivas sobre otras culturas y otros países. El otro día vi uh, un programa de televisión de JTBC donde hablaban de... Se, el pretexto era hablar de cosas que ocurren en el mundo que a la gente no le interesa. <ríe> qué, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y se dedicó a criticar el sistema socialista en Venezuela. Dice, ah, bueno, en Venezuela hay una gran hambruna, y los políticos son los tontos que no saben hacer nada. O sea, es cierto que en Venezuela hay una hambruna y hay una... a causa, a causa del... Um, de la caída de los precios del petróleo, uh, pero bueno este estos compadres tenían una, una agenda política para no sé cuál es la agenda política para criticar a Corea del Norte todos los coreanos saben todos los coreanos del sur saben que Corea del Norte que en Corea del Norte no se pasa bien así que no sé qué estaban tratando de hacer pero um, uh, ah quizás que quizás querían criticar el Partido Democrático que en la elección de abril asumieron el poder uh, fueron, llegaron a ser el partido mayoritario en el parlamento quizás, pero se dedican a hacerlo criticando a los comunistas en Venezuela no sé, pero um, cosas así uh, como hay un absoluto uh, desconocimiento sobre los uh, varios países que nos, todos los países, estos países africanos, uh, africanos uh, en Asia en el medio oriente en África, en Sudamérica, en la Oceanía, en las islas aquí. Uh, muchos supuestamente expertos se dicen, ah, yo conozco, mire, yo fui a, no sé, yo fui a Sudán por un, una, una semana, por un... En viaje de misiones y ahí vi lo que ocurre en Sudán y ahí déjeme hablarles sobre Sudán. Y se dedica a hablar sobre Sudán y cada cosa que dice es una imbecilidad ignorante. Porque apenas estuvo una semana. ¿Estudió la historia de Sudán? No. ¿Estudió la política de Sudán? No. ¿Conoce la, la cultura de Sudán? No. Viajó en Sudán una semana. Pero como en Corea nadie sabe sobre, sobre los, demás, los demás lugares en el mundo, una persona que fue a Sudán por una semana es un experto. Entonces... Um, bueno, estoy... Uh, pero... ya. Yeah. Entonces, uh, estos son algunos problemas... Uh, del racismo... En, en Corea... Um, y muchos de los factores... Uh, en la sociedad... Uh, coreana... Que... Uh, que agravan... Ese sistema... Ah, oh, una cosa que más... Que iba, que iba a decir... Es que los... Coreanos... O sea, empecemos con que... La, la raza... Y la nación es una construcción social es una uh, teoría es una -teoría, uh, propuesta por uh, ¿cómo se llama el compadre? Benedict Anderson ¿no? Benedict Anderson en su, en su famoso libro Comunidades im Imaginadas uh, ¿de dónde es este compadre? ah, oh, nació en China oh. ok ok um, donde se dedica a deconstruir el concepto de una nación y de raza, entonces de repente hay unos coreanos que son que dicen ah yo soy color blind ¿Y no? la raza yo no veo la raza y todo está bien y no peace and peace and que dicen peace peace uh, love and peace etcétera pero la realidad es que la sociedad a nivel institucional hay muchos coreanos que uh, son racistas um, Uh, y discriminan contra las minorías, todo tipo de minorías, y um, y, y estos, estos compadres hippies no ven el problema con este, uh, con este proceso, que iba a decir. <coughs> y algunos coreanos, uh, especialmente algunos que dicen que el Corea es, es un país especial, es uh, fuera de las normas y todo eso, dicen... Ah, bueno, eh, quizás sí, quizás en otros países la nación es imaginada, especialmente en Europa Donde, donde la historia fue muy diferente de Corea y Japón, etc Francia, Alemania, allí pff, las comunidades imaginadas que aplicarán Pero Corea, China, Japón, mira la historia Estos extranjeros que dicen que la, la raza es, es una imaginación o ¿no? es una construcción no, sean, no, no, sean, no son ignorantes de la historia de, de China y Japón. Um, muchos coreanos han tenido la experiencia que la mayoría de los extranjeros, la mayoría de los extranjeros que importan, que son los blancos de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los blancos de Estados Unidos, um, obviamente, no le interesa a Corea. De repente vienen a Corea y son completamente, completamente ignorantes sobre Corea y la historia y todo. De, de igual modo que los coreanos son ignorantes en sus países. Entonces, basada en esa experiencia, los, uh, los pseudo-intelectuales coreanos o los ajoshis coreanos piensan... Ah, los extranjeros no saben sobre Corea y no les interesa. Y cuando ellos hacen las sesiones sobre Corea, ellos están equivocados. Entonces, um, dicen... Ah, el nacionalismo coreano es diferente. Es especial. Y dicen, bueno, pero Corea por 5.000 años fue un pueblo. Y la gente estuvo defendiendo el país juntos. Los reyes con los pobres. Los campesinos. Y todos estuvimos unidos. Bullshit. Um. No hay prueba histórica que yo sepa que demuestra que los campesinos ¿no? gente en la eh, abajo en, en, la, en, en el fondo eh, en, la, en las escalas más bajas de la sociedad se sentían identificados con la, ¿cómo se dice? Con, la con los uh, con, las, con los aristócratas los arito, los aristócratas quizás tenían una noción del país y que nosotros somos choson o Koryo, o, o, Hoguryo, o shinla o peche o, o mahan ...y que somos diferentes de China, etcétera Pero los campesinos habrán pensado eso... ...no, no creo, no... ...necesitamos más pruebas... ...pero eso es lo que los coreanos uh, que defienden la cinema dicen... ...ah, mire, uh, hay, hay pruebas que demuestran... Que, uh, ...que Corea ha sido... ...y por eso hay valor... ...en defender la cultura coreana... ...contra estas estos, uh, culturas extranjeras... Uh, ...porque nos van a contaminar la cultura... ...y todo eso... ...este es un debate eh, separado... Pero la idea de que, um, de que el nacionalismo en Corea es especial y que um, se escapa es una excepción a la crítica moderna al nacionalismo es uno de los fundamentos que se utiliza para justificar esa funcionalidad del racismo. Así que eh, es, una, es un tema separado que, que también puede ser interesante. Así que, um, en conclusión, a la parte 1 del racismo en, eh, de, los, de si los coreanos son racistas la respuesta es sí los coreanos son racistas uh, y es, eh, es una situación muy complicada y necesitamos explorarlo más a fondo um, y espero uh, traer uh, más casos más uh, casos en vivo más teoría para poder entender más uh, sobre qué ocurre uh, con el racismo Creo que no, no me dediqué a, a ver casos concretos de racismo. Pero esos son como medio obvio y los coreanos no son muy buenos en esos casos concretos. O sea, si ven, si ven una gente negra en la calle, ¿cómo van a reaccionar? Uy, o sea, especialmente a las mujeres le dicen, oye, oye, cuidado aquí en ese barrio, hay muchos mexicanos, muchos penishi, y negros. Ese barrio es medio peligroso, no vayas en la noche. Eso es lo que dicen la mayoría las coreanas así que um, uh, otro día